Saludos, estimada Comunidad Jurídica Dominicana. En esta oportunidad, presentamos nuestras consideraciones e impresiones sobre la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos de fecha 21 del mes de julio del año 2022 resulta un instrumento legal que brinda la oportunidad de acceso a la justicia mediante mecanismos electrónicos, una alternativa para que los diferentes actores del sistema continuemos gestionando diligencias procesales, bifurcando las vías posibles para un mejor flujo hacia el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. En nuestra comunidad de juristas, abogados, funcionarios y usuarios del sistema judicial, valoramos esta ley como un noble gesto en favor de quienes, con cierta frecuencia, debemos acudir a diversas instancias judiciales en búsqueda de respuesta a nuestros reclamos. Doy las gracias a quienes escucharon y accionaron en beneficio de las personas quienes ya no tendrán que trasladarse a través de prolongados trayectos geográficos, agotando tantos recursos de tiempo y económicos que amedrentan el deseo a la tan anhelada justicia. Tenemos que hacer referencia al contexto histórico delimitado por las consecuencias negativas de un agente biológico patógeno con potencial de daño a escala de la biosfera lo que provocó que múltiples procesos judiciales se vean afectados, ralentizando el ritmo cotidiano de trámites legales en la República Dominicana y encauzando a los diferentes actores del sistema a usar las herramientas virtuales creadas para una interacción digital con la finalidad de mitigar el contagio y que las personas continúen la búsqueda de justicia. En la espera de que su esencia de serenidad y economía procesal se manifieste en cada acción ejercida por el poder judicial, a través de los funcionarios que componen el mismo, quienes tienen el deber constitucional de velar por un debido proceso de ley, así como una tutela judicial efectiva en beneplácito de todos los actores que componemos este ecosistema de justicia. En los enlaces mostrados en esta descripción de este recurso audiovisual, brindamos acceso para la descarga del instrumento normativo comentado. Gracias por compartir sus impresiones acerca de la Ley 339-22 sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial, en esta misma plataforma o en otras de nuestras redes sociales. Se despide de usted, Juan Frías.